El general de la Plaza Policial Nordeste, Suardi Correa, se reunió el pasado jueves con la Federación de Motoconchos de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde les exhortó a los motoconchistas tomar algunas medidas para evitar muertes en caso de accidentes. Pero es importante que ustedes se preocupen por el cliente, para que de esa manera ustedes... Al cliente ver la preocupación de ustedes brindarle una labor más eficiente y más eficaz ellos ellos tendrían más confianza y utilizarían más sus servicios. Eh, nosotros entendemos de que eh, muchos de ustedes muchos de ustedes carecen de de cacos protectores carecen de licencia, carecen de seguro, carecen de, de, también de otro tipo de, de documentos que son necesarios para el cumplimiento de la ley 6317, que constantemente eh, nosotros, la DGC, lo que era la Policía de América, Entn, su noticiero regional, Robinson Blanco.